Bueno buenas tardes a todos bienvenidos gracias Rodrigo Fernando por las presentaciones introductorias gracias a, a José Luis a Carolina Nidia y Mauricio por estar y participar en este panel y acompañarnos para abrir esta esta discusión desde distintas visiones en un tema tan relevante en la transición energética como lo escuchábamos esta mañana que la transición energética pasa y sucede principalmente en el consumo. Y el sector transporte, pues, es la clave en Colombia de dinamizar o de materializar esa diversificación energética en el consumo final de energía, donde se va a materializar realmente y donde hay una oportunidad y un potencial grande para contribuir a la reducción de emisiones, para avanzar en la eficiencia energética, para diversificar la canasta energética pues es precisamente el sector transporte, es la movilidad sostenible, es esa transición energética en la movilidad y por eso pues estamos muy contentos de, de tener estos panelistas tan importantes. Muchas gracias realmente por, por, por acompañarnos hoy, porque nos van a ayudar a construir desde distintas visiones y desde distintas aristas este tema que es tan amplio y tan, y tan rico. Entonces, quisiéramos empezar y como lo mencionaba ahorita también eh, eh, Fernando con las, con las cifras que nos mostró, el parque automotor colombiano hoy se mueve, el 96% de los vehículos del, par, del, del, del parque colombiano se mueve con combustibles líquidos. Y aún con ese crecimiento que veíamos las gráficas de crecimiento acelerado de, de la movilidad eléctrica en los próximos 10 años, la expectativa es que por lo menos el 90% del parque continúe siendo a combustibles líquidos. Entonces, realmente los combustibles líquidos en esta transición energética van a jugar un papel preponderante y quisiéramos un poco eh, escucharlos desde las distintas visiones, cuáles son las prioridades o cuáles deben ser esos objetivos en el corto plazo para avanzar en esa transición energética en movilidad. Doctora Nidia, quisiéramos arrancar. Vale, muchísimas gracias. Primero, agradecer la invitación a cp especialmente a Francisco. Muchísimas gracias de verdad por tenerme aquí. Pues digamos que escuchando las últimas presentaciones, yo tengo una mirada sobre más optimista que pesimista. A veces yo creo que los colombianos tenemos la maña de solamente mirar el vaso medio vacío, la verdad. Pero si uno mira, estaba tomando nota de, de alguna de las presentaciones los avances son que somos un país líder en Latinoamérica en venta de vehículos eléctricos. Son poquitos, pero somos el número uno en Latinoamérica. Tenemos un gran avance también en vehículos a gas. Ya tenemos un 3% de la flota vehicular de carga en gas. Y eso parece poco, pero vaya y hágalo. No es tan fácil. El, la calidad del diésel hoy en día se adapta a los motores Euro 5, Euro 6 que cumplen la normatividad de protección ambiental y eso también es un gran avance y es un gran esfuerzo que ha hecho Copetro. Es que a veces yo escucho como que no nos falta mucho, es que, es que estamos como en la inmunda, no, no, la verdad no, yo no lo veo así. Tenemos un país con una matriz energética limpia y eso lo dice a Colgen. Tenemos también una cultura empresarial muy dada al tema de la sostenibilidad ambiental Estamos trabajando con nuestras empresas en un proyecto donde tenemos un convenio con el Reino Unido, donde de hecho somos tres gremios los beneficiarios, está la ANDI, Fenalco y Colfecar. Y desde ese proyecto que es Giro Cero, lo que hacemos es un tema de, primero, medición de huella de carbono. También estamos trabajando en programas de ecoconducción. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que también vale la pena mostrar, no solamente mirar, el punto negro en la sábana blanca, sino también mirar las cosas y los avances que también estamos haciendo. Y sí, estamos frente a una realidad, que para no repetir lo que presentó el asesor del ministerio, que me gustó mucho tu presentación, muy buenas cifras, efectivamente tenemos un parque automotor de 21 años en promedio, que si uno lo compara con Latinoamérica, el promedio es 15 años y si son comparados con el país de la OCDE, están en ocho años. Entonces, sí, claramente hay un trabajo por hacer, pero también esos programas de modernización también están causando efecto y lo estamos viendo en las cifras. Y eso también es un avance, porque no ha sido tampoco fácil y de pronto más adelante voy a hablar de los retos que todavía tenemos. ¿Qué buscamos también? Que los objetivos eh, que nos planteemos como sector también tengan certidumbre desgraciadamente el 86% de los vehículos consumen diésel, vehículos de carga consumen diésel. Entonces, cuando uno ve algunas eh, declaraciones de algunos miembros del gobierno, empezando por el presidente, pues realmente pues, lo dejan a uno un poco nervioso de qué va a pasar con Ecopetrol. Si yo consumo el 86% del diésel, pues claramente sí genera una, un nerviosismo en el sector, un estrés en el sector. Y si lo que estamos viendo ahorita con los aumentos de la gasolina, dicen si así es el desayuno cómo nos va a tocar a nosotros que tenemos congelado el diésel, pero va a ser congelación hasta junio. De ahí en adelante pues van a haber incrementos y si vamos a ir a este ritmo, pues realmente es algo que también nos va a pegar un muchísimo, porque para el transporte de carga el combustible representa el 40% de nuestros costos. Y pues realmente el impacto sería demasiado alto, más en un país donde tiene una inflación que pues, realmente está galopante. Y eh, también de pronto otro reto, otro objetivo para nuestro sector es que pensemos como ecosistema. No es solamente decir, bueno, planteémonos pasar a unos vehículos de tecnologías más limpias como el eléctrico o el gas. No, hay que pensar en el ecosistema como tal. No es solamente pasarnos a los vehículos, es mirar todos los puntos de recarga que estén ubicados realmente estratégicamente. Y si ha habido un algo de avance y todavía falta mucho en la parte urbana, imagínense en la parte nacional cuando los vehículos de carga tienen que transportar o hacer trayectos de mil kilómetros 500 kilómetros, pues realmente necesitamos, Y en la parte urbana, en las ciudades principales falta mucho, pues calculen en las vías nacionales. Entonces, yo pienso que esos son como los objetivos principales que nos trazamos como sector. Vale, o sea, hay avances, pero hay un reto grande de seguridad, de abastecimiento de los distintos energéticos. Doctora Carolina. Bueno, muchas gracias María de al doctor Francisco y la ACP por esta invitación. Eh, simplemente contarles primero Fede Biocombustibles, ¿quiénes somos? Somos una organización que promueve la utilización de combustibles líquidos provenientes de material vegetal, es decir, el biodiesel que regulatoriamente se mezcla en un 10% con el diésel y el bioetanol proveniente de la caña de azúcar que se mezcla en un 4% con eh, la gasolina. Y frente a este tema creo que retomar algunos de los mensajes de esta mañana en el sentido en que, y lo decía Nidia, pues hay una, un parque automotor, una demanda de energía que está aumentando y en esa torta cada vez más grande pues todos los energéticos caben. Y el sector de biocombustibles pues tiene mucho que aportar a esa torta eh, por tres razones principales. La primera porque es una alternativa sostenible. El hecho de, de venir del de material vegetal, de la palma, de aceite, de la caña de azúcar, son eh, digamos cultivos que absorban el CO2 y que ayudan a disminuir la huella de carbono de los combustibles líquidos. Hay un estudio del 2012 que realizó el Ministerio de Minas con el BID que dice que en el caso del biodiesel esas emisiones se reducen en un 83% y en el caso del biotanol en un 74%. Cifras que seguramente si las actualizamos podrían ser inclusive superiores porque la última década los productores de biodiesel y de bioetanol han estado muy enfocados en temas de economía circular, en la utilización del bagazo para la energía en su proceso de producción o el biogás eh, y demás, entonces seguramente eso, esa huella de carbono pues, va a disminuir y además pues, tiene un beneficio muy importante que mencionaron tanto Andemos como el Ministerio de Transporte en el tema de salud, menor material particulado, menor azufre y eso pues ayuda a los temas de calidad del aire que son tan importantes también. La segunda razón por la cual los biocombustibles pueden aportar esa transición de la movilidad es por el tema de seguridad y confiabilidad. Se trata de un producto que nosotros representamos colombiano, que viene del sector agrocolombiano, que emplea más de 90 mil empleos formales en el sector rural eh, y que pues es un producto que nosotros tenemos aquí en nuestro país y que está disponible para, para esa transición. Y pues la tercera razón es justamente esa oportunidad. Esta es una industria que ya tiene más o menos unos 20, 25 años de haberse desarrollado, que ya se ha probado con, con sus retos y sus oportunidades, pero que está lista digamos a seguir avanzando en esa contribución hacia la transición de la movilidad que es justamente lo que estamos buscando desde el sector y pues es la discusión que tenemos el día de hoy aquí en este foro tan importante los combustibles que son inmediatos ya están disponibles y contribuyen a la reducción de emisiones y suman todas todas las alternativas eso lo como decían esta mañana no es un O, sino un I. Todas las alternativas suman y contribuyen y los biocombustibles están a la mano y están disponibles y ya se vienen y hay un potencial de, de muy a corto plazo de, de seguir aportando a la reducción de emisión. Eh, Mauricio. Bueno, buenas tardes para todos, eh, buenas tardes para los compañeros panelistas y a la ACP por la invitación. Muchas gracias para participar en este evento. Eh, bueno, desde, desde la visión del, del, del planeador, desde la UCME, pues digamos que yo a lo largo de este foro pues, he visto muchos comentarios en cuanto a, a de pronto a, a políticas que hay que seguir, la participación de bastantes energéticos, la entrada de nuevos, pero creo que de pronto nos podemos enfocar pues, en, en algunos puntos en los cuales, eh, por ejemplo, la UCME como planeador debe, debe alinearse alinearse con el, los compromisos climáticos y medioambientales. ¿sí? Nosotros en, en la planeación debemos tenemos un objetivo país, tenemos que llegar ya al 2050 con unos objetivos, ya lo acaba de mostrar el Ministerio de Transporte también en términos de, de cifras, pero pues, nosotros debemos planear con ese objetivo en el 2050. Adicionalmente, pues, también lo acaba de mencionar, pero, biocombustibles y, y, y digamos que hay, no solamente está la el electricidad, el gas, eh, los otros combustibles, eh, yo creo que hay que promocionar también desde desde desde como país la inclusión de esos nuevos de esos nuevos combustibles pues digamos principalmente tenemos desde la UME el, el gas natural en, en el corto plazo como es energético que va de un, de, nos permite migrar de un escenario de altas emisiones a un, bajas emisiones pero de, diversificando a la final del día eh, pero creo que el rol de los combustibles líquidos va a seguir ahí sí entonces pues hay una demanda que hay que, que hay que abastecer y pues tenemos que continuar con, con, con eso pero adicionalmente, no solamente esto es de la oferta, ¿sí? pero yo creo que, por ejemplo, ya lo mostraba el, el ministerio, y es el cambio de, de, de los modos de transporte. ¿sí? Entonces, por ejemplo, también hay que considerar esos, esos, esos cambios en que es la, es la cultura también del usuario final en migrar de un transporte, digamos, motriz a uno que, mirar en el, a pie, transporte público. Entonces, creo que también es importante ese, ese, ese aspecto. Eh, y pues ya desde la UCME nosotros pues debemos siempre eh, garantizar el abastecimiento y la confiabilidad de, de, del, del, en el suministro y como objetivo tenemos la demanda, ¿sí? entonces hay una demanda creciente, en algunos segmentos de transporte se ve una demanda creciente, nosotros debemos estar en la búsqueda de, ese, de, de garantizar eso y por eso hacemos pues, los planes tanto en este, en este aspecto de movilidad sostenible, no solamente es en los líquidos, está también el gas, está también la electricidad, entre los planes de abastecimiento, plan de expansión, electricidad, eh, pues debemos, debemos buscar por garantizar que esa demanda, independientemente por, dónde, por qué sector se vaya, vamos a, a, a, a suplirla. Y eso no es lazo con, eh, de pronto, a la final esto deriva, en, pues, hacemos los análisis de la UPM tenemos la mesa de, de institucional de transporte sostenible, tenemos la información, intentamos caracterizar a los, esos usuarios eh, cómo podrían llegar a, a migrar de, de, de, un, de, digamos de, de un modo a otro, pero esto a la final también finaliza en, en algo que es el entorno regulatorio y normativo. ¿sí? O sea, nosotros podemos hacer los análisis, podemos sacar la información, podemos hacer los planes organizando esa oferta para suplir esa demanda, pero también necesitamos una, una, un engranaje en lo que es eh, los planes y también el, el, el, el suministro eh, de, de, esa, de esa, digamos esos incentivos, esas, eh, digamos, se mostraba el Ministerio de Transporte, de Transporte también los COMPES, eh, temas regulatorios en temas de abastecimiento, entonces creo que desde la UPM esos son los puntos que tenemos. Vale, ustedes tienen ahí la función de, de articular cómo se van materializando esos incentivos desde la demanda y cómo van a haber también unos, una regulación que asegure esa oferta eh, de los combustibles como se vaya comportando según las proyecciones de consumo. Eh, Fernando. ¿Cuáles serían las prioridades desde, desde la visión de ustedes, las prioridades para esta transición energética y movilidad? Ya nos mostrabas un poco cuáles son los… Vale, continuando con lo, con lo que decía Mauricio, eh, digamos que el tema del cambio modal es una de las, como citaba también, una de las acciones que se tienen eh, para dar cumplimiento al compromiso ambiental del, del sector, sector transporte a 2030. Eh, es importante continuar con este tema del cambio modal, de, de movimiento de carga especialmente, eh, datos generales, eh, mover una tonelada eh, es 60% menos contaminante asociado a cambio climático, CO2, que moverlo en, en, en un camión y 33% menos contaminante moverlo en tren. Entonces, es importante eh, este cambio modal para lograr ese, esa reducción de emisiones también. Por otro lado… Eh, Digamos que las, las acciones que se tienen desde la ANS no contemplan un ascenso tecnológico en la embarcación ni en el material rodante. Entonces, eh, sencillamente, tan solo con el cambio modal ya tengo una gran reducción en, las, en el potencial que tenemos a 2030, es, es muy poco porque son proyectos que despegan sobre 2035, a 2030 el, el, el beneficio es muy bajo, pero sobre 2035, 2040 las reducciones van a ser muy, muy grandes y a eso le queremos trabajar también un componente de, de que además, eh, ojalá esos trenes en los que se muevan la carga y los barcos sean con tecnologías limpias, de ser y bajas emisiones. Eh, por otro lado, eh, reitero la renovación del parque automotor, especialmente ese, ese, ese pequeño segmento que es el, el que más aportes en accidentalidad vial, en ineficiencia, en calidad del aire, en cambio climático genera, que son los vehículos de carga y los vehículos de, de transporte de pasajeros masivos, eh, digamos, modernizarla, sacar, no solo aumentar el parque automotor, sino sacar vehículos que contaminan e incluir vehículos de cero emisiones. Eh, un despliegue muy, muy serio de infraestructura, eh, como lo decía la doctora Nidia, pues tenemos, eh, estamos proponiendo eh, todos los planes de modernización, pero definitivamente no tenemos la infraestructura eh, para el despliegue de esa, de, de esa estrategia de transporte. Eh, muchas veces llega al Ministerio de Transporte para ver, el programa de modernización de vehículos de carga pesada, los camioneros quieren cambiar su vehículo para gas, pero dicen, yo quisiera cambiar mi vehículo a gas, pero no tengo una tecnología tan relativamente madura como es el gas, no tiene un despliegue de infraestructura, de recargo, de repostaje robusto, como si lo tienen los combustibles líquidos, más o menos son 630 las estaciones a nivel nacional que hay de, de estaciones de carga a gas, versus casi 6000 de combustible líquidos, entonces sí, el tema de la infraestructura es… Absolutamente habilitante. Y eh, también como lo decía la doctora Nidia, este, hay, un, hay un tema, nosotros tenemos actualmente 18 millones de vehículos, venimos cerrando de pronto el grifo a los vehículos que van ingresando, que son aproximadamente 250 mil anuales los que ingresan. Estamos orientando muchas acciones a esos nuevos, pero ¿qué hacemos con los 18 que ya circulan? Los 18 millones que ya circulan, entonces tenemos que tener acciones como el uso de biocombustibles, como las prácticas de coconducción, todo lo que es formalización y profesionalización en el sector de transporte, donde digamos, la mayoría de los transportadores están atomizados en pequeños propietarios de un vehículo, incluso varias personas propietarias de un solo vehículo. Entonces es necesario digamos, toda la profesionalización, formalización y apoyo en todo este tema de coconducción para mejorar la eficiencia energética de este segmento. Vale, muchas gracias. Eh, Rodrigo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente María de Laida, y muchas gracias por la pregunta. Bueno, desde el punto de vista de, de, de Andemos, entendemos que la transición, de, la transición debe darse desde el sector automotor, que es el sector que, que representamos, debe darse de una manera acorde a las necesidades del país. Estamos convencidos de que todavía hay mucho combustible líquido para usar y hay mucho tiempo que lo vamos a utilizar. Lo importante es utilizarlo de la mejor forma posible con vehículos que lleguen a cumplir con, esa, con esas nuevas necesidades ambientales. Tenemos, como lo decía en la, en, en la exposición que hice anteriormente, pues tenemos ya tecnologías de, eh, Euro 6 para los vehículos diésel, como lo mencionaba la doctora Nidia, eh, tenemos vehículos Euro 4 en gasolina, hay una oportunidad de mejora en ese aspecto, en el sentido que se puede mejorar mucho más la calidad del combustible para así poder, eh, traer, nosotros los distribuidores podamos traer vehículos que lleguen a cumplir con esas expectativas. Sin embargo, aún así ya los vehículos, muchos vehículos de gasolina, tienen tecnologías superiores a las exigidas por el gobierno colombiano, el mínimo exigido por el gobierno colombiano, que es Euro 4 en gasolina y ya se traen vehículos Euro 6 de gasolina también, y poco adelantándose un poco a ese tema y también asumiendo los hipotéticos riesgos que existe de utilizar un combustible de menor calidad con sistemas de eh, control de emisiones de mejor calidad. Eh, eso, con los combustibles líquidos, teniendo unos buenos sistemas de control de emisiones de los vehículos, podemos lograr empezar a reducir esos temas eh, de calidad del aire que, le, que, que, que pesan sobre el, sector, sobre el sector automotor. Ahora bien, existen también eh, eh, las tecnologías de transición, muchas veces se piensa o incluso muchos en el gobierno todavía se piensa que la transición es un salto y las transiciones son eso, transiciones y no saltar. Muchas veces se, se pretende saltar de la mula al avión y pues no necesariamente las cosas funcionan así. Y teniendo en cuenta la realidad del país, sí podemos tener mucho más eh, oportunidades para con vehículos de mejores tecnologías, las Euro 6 de gasolina, Euro, eh, las Euro 6 en diésel que ya están presentes actualmente. Eh, también los vehículos híbridos son una solución intermedia, una solución que puede funcionar. Lo mencionaba también anteriormente, mejores mezclas, eh, vehículos que funcionen con mezclas exclusivas de, de o con mezclas o con combustibles alternativos de biocombustibles, por ejemplo, que tengan para soportar esa tecnología. En fin, hay muchísimas cosas que podemos lograr desde el sector automotor para poder avanzar en ese en ese tema de la transición, y la transición no es solamente saltar al vehículo, al vehículo eléctrico de un solo brinco, sino hacerlo de una manera pausada y una manera lógica y acorde a la realidad nacional. Vale, gracias Rodrigo. Eh, José Luis, desde claro. la distribución de combustibles, ¿cuáles son esas, esos objetivos de transición que estamos viendo? Gracias María Delaira. y me uno pues, al agradecimiento de la ACP por la invitación al, al panel, pero además de eso, darle la bienvenida a todos los asistentes a Barranquilla, que es nuestra ciudad sede. Eh, y, y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de que este tipo de eventos se estén tomando lugar en Barranquilla. Y bueno, darle las gracias a la ACP por tenernos en cuenta. Bueno, en Petromil somos distribuidor mayorista de combustibles y también distribuidor minorista. Digamos que jugamos en los dos eslabones de la cadena. Eh, y somos la empresa colombiana eh, más grande en ese sector, o sea, los 20 distribuidores mayoristas los cuatro primeros son empresas todas internacionales de capital extranjero, nosotros con Capital Nacional venimos haciendo un desarrollo del negocio en los últimos 25 años bastante interesante. Y si voy a repetir algo que ya alguien haya dicho, les pido excusas, pero digamos que la relevancia de lo que estamos hablando en temas de transporte es que el 46% del consumo energético del país lo genera eh, el consumo de combustibles y de ese consumo de combustibles el 90% lo consume justamente el sector transporte. Entonces, cuando hablamos de la transición energética, cómo pasa por el sector transporte, no es un tema menor. Y habiendo escuchado a, a mis compañeros de panel, tengo la ventaja de ser el último y recoger algunos comentarios como para darle forma desde la óptica del distribuidor mayorista. Entonces, eh, aquí hay un tema que mencionaba la UME y mencionaba el ministerio que yo lo recogería en un tema de consistencia y coherencia. Eh, digamos que, si bien, como dice eh, mi compañero Andemos, la transición energética no es un salto, sino un caminar, un de andar. Hay temas que están sobre la mesa ya a tiempo eh, importante y no se resuelven. Desde el punto de vista de distribución mayorista, el almacenamiento estratégico es un tema que sigue en la discusión de cómo se va a remunerar, cómo se va a garantizar, y el año pasado y el año antepasado pasamos por varios momentos de crisis en abastecimiento del suministro de combustible tal cual como es hoy. Y no podemos hablar de una transición hacia un combustible más limpio o al que cualquier tipo energético que querramos hablar si no aseguramos el hoy, como lo dijo el doctor Robledo. O sea, hoy hay un negocio andando y ese negocio hay que salvaguardarlo. Entonces Yo diría que la primera prioridad que deberíamos tener es cómo no atentamos contra el negocio que está en desarrollo hoy y garantizamos que los mínimos básicos se den. El país no puede estar expuesto a situaciones de crítica de suministro de combustible por falta de definición de un tema regulatorio, como lo dijo el subdirector de la UME, cuando ya el plan de la UME lo definió, se define como prioridad, están las plantas de almacenamiento disponibles o hay la iniciativa privada por desarrollarlas, pero no hay una fórmula de remuneración para esa infraestructura. Yo diría que ahí hay un tema importante desde el punto de vista del almacenamiento estratégico. El otro tema que me parece absolutamente relevante y que raya con la coherencia de lo que pretendemos como, como discurso eh, en esta transición es el combustible líquido per se es un combustible que contamina, pero hay medidas que ayudan a que contamine menos. Entonces, la se habla de que el combustible debe tener una mezcla de hasta el 10%, pero por indefiniciones también nuevamente de tipo normativo, el año pasado la mezcla a duras penas fue del 4%. Entonces no se está facilitando para los distribuidores mayoristas cumplir con esa mezcla del 10% que redunda en que el combustible justamente sea más limpio y tenga menos emisiones. Y por ahí pasa también la oferta del biodiesel. El biodiesel ha venido siendo un sector en crecimiento, con una promesa de valor interesante, pero digamos que de alguna manera geográficamente está concentrado en una región muy específica del país y por falta de definición de unas tarifas de fletes, entonces uno no puede tener acceso a ese biocombustible para que los distribuidores que tienen sus plantas a lo largo y ancho del país realmente a, a tengan acceso al producto y lo pongan a disposición de la mezcla para el combustible final que se vende al consumidor final, que es ese que contamina. Entonces, mi invitación desde el punto de vista de prioridades sería, hombre, salvaguardemos la coherencia del discurso de lo que estamos promoviendo desde una transición energética, en un sector que pesa casi que el 50% del consumo de energía y con las medidas normativas y regulatorias que se deben implementar, que están discutidas, que están socializadas, pero que por falta de definiciones concretas y aterrizadas en el hoy, no avanzan. Vale, gracias. O sea, las prioridades a corto plazo como para ir concluyendo, dado que la transición energética y en movilidad pasa por los combustibles líquidos, pues es asegurar ese abastecimiento, Ver, buscar la forma de optimizar eh, su uso, su consumo, con mezclas de biocombustibles, con prácticas también de buenas prácticas de conducción, que hay medidas muy simples, digámoslo así, o de corto plazo, que redundan en, en eficiencia, en menores emisiones, de usar lo que, lo, que, lo que demanda el parque automotor de la mejor forma y asegurando el abastecimiento. Y también de cara a la diversificación energética, eh, a ir invirtiendo o haciendo esfuerzos, que también los distribuidores también están haciendo un esfuerzo en asegurar esa oferta de los nuevos energéticos, de esa infraestructura, tanto de gas eh, o, la, o la infraestructura de carga eléctrica, que también ha ido y, eh, avanzando en el país y que va a ser clave también para, de cara a esa, a esa diversificación. Y un elemento también clave, la renovación del parque automotor, que es la modernización del parque automotor y los esfuerzos que se hagan porque es lo que, lo que logra como, como también contribuir o frenar ese crecimiento de emisiones en el corto, en el corto plazo. Ya para que hiciéramos ahí, como para, para ir cerrando, de pronto ya como temas puntuales, eh, doctora Carolina, digamos en temas de biocombustibles, ¿qué alternativas adicionales a, a, este, a, a la mezcla que ya se viene haciendo? ¿Qué posibilidades de aumentar el nuevamente, volver al 10% de etanol, las mezclas voluntarias de biodiesel…? ¿Qué otras alternativas hay de innovación en temas de biocombustibles que pueden contribuir a esta diversificación energética? Sí, gracias María Adela. Y de pronto respondiéndole a José Luis, totalmente de acuerdo que lo que necesitamos es el marco regulatorio adecuado justamente para promover más la utilización de los biocombustibles. Y nosotros pues tenemos un estudio que realizó Cerrito Capital que dice que muestra que una combinación óptima de oferta, demanda, de condiciones, eh, que duplique las eh, mezclas de manera escalonada de aquí al 2030, es decir, llegando al 20% de biodiesel y al 10% o 12% de bioetanol, pues tendría grandes beneficios no solo en términos ambientales, como lo acabo de mencionar, sino también en términos de creación de nuevos empleos, algo así como unos 50.000 empleos adicionales a los que ya produce la industria, unas inversiones solamente en la parte de procesamiento de los biocombustibles de casi mil millones de dólares, unos beneficios, además del tema de descarbonización, que son muy importantes. Y temas concretos que podemos ver sobre ese, ese potencial es, por ejemplo, en el bioetanol, eh, pues el biotanol es un combustible, un energético líquido que convive con otras, no solamente con los combustibles fósiles, sino también con otras tecnologías. La semana pasada tuvimos eh, una conferencia internacional muy interesante en Cali y había una muestra de un carro eh, 100% biotanol híbrido. Entonces, es una muestra de cómo esta tecnología puede irse adaptando a otras tecnologías y hacer aportes, digamos, eh, diferentes. Y con respecto al biodiesel, eh, creo que también lo, lo mencionaba Rodrigo en su presentación, es el tema de las mezclas voluntarias. Hoy en día tenemos una mezcla de 10% de biodiesel, pero tenemos un programa que se llama el Club de Biotanqueo, un piloto eh, con más o menos 1.700 eh, vehículos de carga en todo el país, que incluye, eh, por ejemplo, coordinadora y que muestra... Muchos beneficios en términos de las emisiones que producen estos automóviles, beneficios en los mismos motores, eh, en el mismo digamos, manejo de estos vehículos que muestran que es positivo aumentar las mezclas. Aquí de pronto la invitación para el gobierno es que pasamos del piloto, que ya lleva muchos años, a verdad pensar la posibilidad de habilitar algunas estaciones que permitan eh, mayores eh, contribuciones voluntarias o mezclas voluntarias superiores a las reguladas Creo que es algo que Andemos eh, está, eh, digamos, de acuerdo y que creemos que puede ser como un camino para la utilización de este energético líquido renovable. Y creo que otro tema que de pronto se sale un poquito del panel, pero creo que es un tema muy importante. Aquí hablamos de la descarbonización de los vehículos, pero no olvidemos que también la movilidad es el transporte aéreo, el transporte marítimo, eh, y la industria aérea es una industria que pues ha sido, en términos digamos ambientales, también está siendo sujeta de revisión y la industria aérea se ha comprometido a descarbonizarse al 2050 neto cero. ¿Y eso qué implica? Implica muchas cosas, cambios tecnológicos en los aviones, eh, implica mejoras en los procesos, pero el 65% de esa reducción de emisiones a la cual se está comprometiendo el sector aeronáutico a nivel mundial, proviene de los biocombustibles avanzados para la aviación o Sustainable Aviation Fuels, en inglés el, el SAF, como se conoce en la jerga, que son biocombustibles avanzados provenientes justamente de material vegetal, pero con otros procesos eh, que incluyen, por ejemplo, el hidrógeno verde. Entonces, es un mercado muy grande en donde Colombia se va a tener que sumar sí o sí porque se están, digamos, haciendo acuerdos internacionales para descarbonizar el sector y donde como país tenemos una gran oportunidad de aportar a esa descarbonización de otro de los segmentos de la movilidad, además de la movilidad terrestre, que ya tenemos la experiencia y que, como decía, pues tenemos la oportunidad, ciclos, incentivos y el marco regulatorio lo permiten, de seguir aumentando hacia futuro. Entonces, para nosotros, pues, los biocombustibles son una alternativa, digamos, concreta para la descarbonización del sector de transporte en general. Vale, gracias. Eh, doctora Nidia, ¿cuáles son los las principales retos o, lo, o los desafíos para esa modernización del parque automotor de carga y qué propuestas habría para poder avanzar en ese, en ese camino? Bueno, primero creo que se me saltó contarles que Colpecar es el gremio que representa a las empresas de transporte de carga, paquetería y mensajería. Eh, ahí tenemos a coordinadora Servio Entrega, que también lo vi por ahí en los proyectos que realmente son muy pilos en hacer y desarrollar proyectos innovadores. Pero el parque automotor, en general de vehículos de carga, el 80% está en manos de pequeños propietarios. Y ahí radica de pronto la mayor dificultad que tenemos para lograr cumplir el programa de renovación. ¿Por qué? Porque esos pequeños propietarios se enfrentan a tres dificultades en este 2023, muy especialmente. Uno, la devaluación. De la evaluación, recuerden que nosotros no somos fabricantes de tractomulas, todo se importa, de Estados Unidos, China y Europa. La segunda dificultad, altas tasas de interés. Nadie tiene el dinero chan con chan, entonces toca ir a pagar, pedirle al banco que le dan la financiación y a ese pequeño propietario le va a costar muchísimo más trabajo. Y tercero, cuando uno se somete a una deuda, pues también tiene que llevarlo el número de viajes. O sea, yo tengo que hacer el mayor número de viajes posibles al mes pues, para pagar la cuota del leasing. Pero ¿qué sucede? Estamos viviendo una desaceleración económica y eso lo hemos traducido en un menor volumen de carga a transportar. Solamente para darles un dato, Buenaventura, comparado el primer trimestre de este año contra el año pasado, ya tenemos una reducción del 10%. Entonces, mucha la gente dice, pero ¿por qué tenemos una edad tan, tan viejito? ¿Por qué los, viejitos, los camioncitos tan viejitos? ¿O por qué las tractomulas tan viejitas? Sí, pero venga, vamos a mirar cuánto cuesta. Un cabezote de una tractomula está en 900 millones de pesos. 900 millones de pesos. Pregúntese usted como pequeño propietario si se mete una de esas de 900 millones de pesos, y si fuera de eso usted llega y sale a la carretera a trabajar y se encuentra con 700 bloqueos en el primer trimestre. Más los cierres de las vías por la ola invernal. Eso hace que usted hace mucho menos número de viajes. Y eso hace que no tenga para pagar la cuota. Eso es una realidad. Muchas veces la gente no se da cuenta de eso. Y por eso pues es fácil salir a decir, vea, es que tenemos nada muy viejito, pero venga, miremos el fondo de las cosas. Y esa es la realidad que yo les quiero compartir. Adicionalmente, a pesar de que en la ley 2251 se establece el fondo de renovación, el problema es que todavía no está reglamentado. Entonces, si no tenemos una reglamentación precisamente para que eso entre a funcionar, pues quedamos otra vez ahí como trabados en el mismo problema. Eso yo diría que son como el principal, yo por eso quiero llegar a la médula, ese es el principal problema que tenemos nosotros como sector transportador. Vale, gracias, doctora Nidia. Fernando, no sé si quieras de pronto ampliar un poco lo que, lo que ya nos comentabas al, al comienzo, en la presentación, de cuáles son esos incentivos que se están haciendo para, para avanzar en la modernización del parque automotor y, y lo que se empieza a establecer ahora con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Eh, bueno, pues justamente la, la, la implementación… De, de, del Fondo de Ascenso de, de Modernización. Digamos que eh, la Ley 2169 creó el fondo, como, como decía en la presentación, eh, orientado a, a carga liviana, que es el que no tiene fondo, y a volquetas, y eh, a sistemas de transporte. Eh, el, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo incluye taxis, e incluye mejoras al programa actual de, de modernización para carga pesada. Entonces, digamos que en ese sentido, eh, pues nosotros creamos un fondo, pero sin plata. O sea, el, el Plan Nacional de Desarrollo, crees el fondo, lo que estamos haciendo ahora es materializarlo, identificar las fuentes de financiación, dónde, cómo se va a alimentar ese fondo, eh, cómo van a ser los mecanismos de transacción, a quién voy a priorizar, si voy a priorizar a la, a la empresa, al, al camionero, a qué ciudad, eh, qué condiciones debería tener la ciudad que presente su propuesta para para financiación o cofinanciación de, de los sistemas de transporte. Entonces eso es en lo que estamos trabajando en este momento, en, en la creación del Fondo de Ascenso Tecnológico y en la materialización de este. Esperamos que sobre este año se entreguen todos los insumos técnicos para desarrollar esa, ese fondo y empezar a ver ya la renovación de, de, de, de vehículos a partir del otro año. En el Plan Nacional, en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo también eh, tenemos... Digamos, eso es un componente, el tema de, del fondo de ascenso tecnológico, que es al cual aplican ciertas ciudades para los cuatro segmentos que comento y especialmente para sistemas de transporte eh, de pasajeros, eh, tanto masivo como individual, sistemas buses y taxis, eh, se busca la, la, el ascenso tecnológico, la financiación de vehículos de cero emisiones para vehículos de carga pesada y carga liviana y volquetas, si digamos se, se espera hacer, una financiación, pues a más, un, un abanico más grande de tecnologías, pero priorizando las de, las de cero emisiones. Eh, no quiere decir que no se financien, claramente en, en carga pesada, pues ser necesario apoyar eh, los vehículos dedicados a gas natural y todas las tecnologías que vienen detrás, el gas natural licuado, el GLP, en fin, eh, pero por lo pronto gas natural y vehículos diésel Euro 6. Eh, y por otro lado está la cofinanciación de sistemas, que también es un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, eh, que es eh, que el gobierno nacional a los sistemas de transporte les, eh, los va a cofinanciar entre el 40 y el 70 eh, de la inversión inicial eh, en buses, pero también digamos que se puede hacer como en varios segmentos, se puede financiar buses, se puede financiar infraestructura, adquisición de predios, eh, sistemas eh, inteligentes de transporte, se pueden financiar diferentes eh, como componentes de los sistemas y eh, digamos que en eso estamos trabajando. Por otro lado, eh, hay un, un, un artículo que se llama Apoyo a la Sostenibilidad en Transportes que solo por, durante este gobierno a sistemas que ya están cofinanciados, sistemas de transporte, eh, se les puede dar hasta el 50% de cofinanciación igualmente en, en los mismos componentes pero solamente por este, durante este gobierno y para eh, sistemas que ya están cofinanciados. Entonces, igual, se les puede apoyar en adquisición de flota de cero y bajas emisiones, eh, adquisición de predios, infraestructura, repostaje, patios, etc. Entonces, digamos que esas son grandes apuestas muy asociadas a lograr ese, esa, esa diferencia o ese, o ese gap eh, en el CAPEX de la adquisición de un vehículo de tecnologías limpias, pero justamente es para que los segmentos que más eh, afectaciones tienen... Eh, y que más impactan en, en, en, en la calidad del aire y el cambio climático, pues puedan modernizar su parque automotor. Vale, gracias, Hernando. Rodrigo, tú nos comentabas un poco de los vehículos híbridos. ¿Qué alternativas hay para, para, para Colombia en las distintas tecnologías de híbridos y qué beneficios ofrecen para aportar también a esta transición? Muchas gracias. Efectivamente, eh, los vehículos híbridos son una, una alternativa, eh, vimos la semana pasada precisamente allá en Cali, en el Congreso de Fede de Biocombustibles, eh, un vehículo Toyota con, eh, con eh, etanol eléctrico, un vehículo completamente, eh, completamente ecológico, por ponerlo de alguna, de alguna forma, y eso es parte de lo que, debe, de lo que debemos buscar, eso. Y también existen, eh, existen otros tipos de, de vehículos híbridos que actualmente y que en el último, en los, en el último tiempo se ha dado una discusión de que, qué es más híbrido, si es un vehículo mild hybrid, que es uno que tiene una hibridación menor, o uno que si es pura, eh, eh, totalmente híbrido o si uno que es un híbrido enchufable. Ese tipo de discusiones lo que hacen es, eh, digamos, alejar un poco la posibilidad del país de tener vehículos mucho más amables con el medio ambiente. Nosotros en Andemos pensamos que los vehículos híbridos, todos, sin lugar, eh, sin distinción alguna, deben ser parte de una transición. Los vehículos híbridos son ideales para continuar con, las, con la transición, porque la transición, como lo nombramos y como lo hemos mencionado varias veces acá en este, en este panel, es de largo aliento, no es necesariamente un salto si no es de largo aliento entonces pelearse porque si es un vehículo que es mild que es menos híbrido que el que es híbrido y que y que ese es men, ese es, ese otro es menos es menos eficiente que el que el enchufable pues es una discusión verdaderamente que no tiene mucho sentido es una discusión que realmente no no, no apoya para nada el verdadero el verdadero enemigo aquí a batir es los vehículos de combustión interna que están ahí afuera haciendo, eh, generando contaminación y que son viejos. Nosotros haciendo un análisis en, eh, del Rundt, not, notamos que el vehículo más la moda, como pues se el conocen los estadistas, la moda es básicamente eh, un Chevrolet Aveo del año 2012, digamos que por volumen de ventas, etcétera, ese es el vehículo. El año, ese es un vehículo que tiene un, un sistema de control de emisiones Euro 2, cierto. Es al, genera muchos gases de efecto invernadero sin nombrar los contaminantes. Entonces, ese es el verdadero, o esos son los verdaderos vehículos que tenemos que empezar a tener en cuenta, que son los derroteros. Entonces, las tecnologías de vehículos híbridos, perfectamente, son un, un 47, un 50 por el menos híbrido, por ponerlo de de alguna forma el menos híbrido de todos es por lo menos un 50% más eficiente que ese vehículo, que ese vehículo Chevrolet Aveo del 2012, es mucho más eficiente y pues, de ahí para arriba los vehículos híbridos como tal y los híbridos enchufables son muchísimo mejor. Entonces consideramos que los híbridos son una excelente alternativa y más combinados si pueden trabajar con combustibles, con biocombustibles, como lo acaba de decir la doctora Carolina, sería una, una excelente alternativa para el país. Vale, gracias. Mauricio, y con este escenario, un poco que lo que han comentado y la, las dificultades y los, y los potenciales de, de, de, de optimizar de eficiencia energética en el consumo de combustibles, de entrada de nuevas energías, eh, ¿cómo están viendo la URME, la, la proyección de demanda de combustibles líquidos para los próximos años? Eh, listo, eh, eh, bueno, muchas gracias por la pregunta. Eh, bueno, nosotros acá actualmente está publicado el Plan Energético Nacional 2020-2050. ¿sí? Eh, ese plan tenía unos supuestos eh, en los cuales pues, tenía la eficiencia de los, de energética de, de, de los motores, la vida útil de los vehículos. Eh, tenía, tiene cuatro escenarios, eh, actualización, modernización, inflexión y disrupción, cada uno con un mayor grado de sostenibilidad que el anterior, ¿sí? o sea, más en la búsqueda de, ese, de, esa, de esa reducción de, de emisiones y alcanzar los objetivos de una forma más agresiva. Entonces, pues básicamente en ese plan eh, estaba considerado, está considerado, que todavía estaba publicado, el, el, la entrada de vehículos eléctricos, ¿sí? cada, uno, cada año, eh, en cada escenario estaba un, un mayor grado de penetración de, de, de los vehículos eléctricos, en el segundo escenario, que es el de modernización, se considera, se considera el gas natural como eh, también combustible para la sustitución en vehículos de carga. Y digamos que el, el, el escenario de disrupción, que es el, más, el, el que mayor grado de sostenibilidad tiene, tiene una reducción más acelerada en, en términos de reducción de flota vehicular, ¿sí? ¿Por, ¿por qué? Por eh, cambio, migración de modos de transporte. Tiene un, un escenario también más agresivo en términos de, de entrada de vehículos eléctricos y también tiene considerado eh, el hidrógeno en el transporte. ¿sí? Ese, ese, es el, ya, pues, digamos, ese es el escenario más, más agresivo en esos términos. De pronto, para los otros combustibles, como están mencionando acá, Ibrios, pues, es en una men menor proporción, ¿sí? pero, pero esos son los principales hitos. Y acá, de pronto, aprovecho pues, el espacio para publicitar un poco, que eh, próximamente, en términos de un mes, estaría... Eh, saliendo la actualización, que es eh, del Plan Energético Nacional a finales de este mes. Eh, y, y pues digamos que se, el, por el momento se, son los mismos cuatro escenarios, eh, la diferencia está en que van a ser con un, un grado mayor de sostenibilidad a los ya publicados. Eh, también de pronto eh, tener en cuenta, pues, lo, lo recopilo porque lo han mencionado bastante, y es la ineficiencia misma de los motores que tiene el sector transporte. Eh, entonces, pues considera esa tecnología y esos procesos. Eh, adicionalmente, el, lo, la vida útil también del, del, de los vehículos. Entonces, por ejemplo, es, es, es más difícil incluir dentro de estos escenarios un, un cambio tecnológico en los vehículos que están actualmente, eh, digamos en términos de vehículos, ¿sí? pues los 20, 22 años, nos hasta 30 entonces, por ejemplo, es más difícil esa, esa, esa, sacar esos vehículos de, dentro de una proyección. Eh, también se tienen las motos, el crecimiento de las motos, eh, del parque eh, de, de motos. Aunque tienen una, una, menor, digamos, un, una menor vida útil en cuanto a se puede sacar con mayor facilidad, pues digamos igual, hay, hay una limitación ahí. Entonces, eh, pues básicamente el nuevo plan manejará en, en, en alineado con lo que es la transición el, la hoja de ruta la transición energética justa tendrá ese grado de sostenibilidad con una mayor agresividad y tendrá en cuenta pues ya lo mencioné en la pregunta anterior pero tendrá en cuenta el, el cambio modal de transporte carretero ¿sí? entonces no es solamente migrar de, del transporte digamos la utilización del vehículo a transporte público sino también migrar a otros modos que no sean motorizados es decir a pie bicicleta eh, eh, ¿sí? Entonces, eh, eso es lo que se está buscando y, y, y así es como vemos en este momento. está está crecimiento también del eh, aéreo, ¿no? del transporte aéreo, que también lo mencionaban por acá. Entonces, eso es lo que ve la en este momento y que estará próximamente a, a salir publicado. Bueno, estaremos muy atentos. Para, para discusión. Vale, gracias. Eh, José Luis, bueno, ya para terminar, desde la distribución de combustibles, ¿qué acciones estamos implementando para, para esta transición? Vale, gracias. Bueno, nosotros como distribuidores mayoristas vemos una demanda de los combustibles líquidos creciendo. No vemos que a pesar de la, de la acelerada incursión de nuevas tecnologías limpias, eso vaya a comprometer el crecimiento de la demanda de combustible, porque de todos modos la, la entrada de vehículos nuevos a gasolina y sigue sigue aumentando y si bien en el horizonte de largo plazo los combustibles pasan a tener una participación del 97 al 90, como lo mencionaste hace un rato, igual ese 90 implica un crecimiento en galonaje. Entonces, en ese sentido, nosotros desde PetroMil somos convencidos de que el tema de la confiabilidad del abastecimiento es súper importante. Y más allá pues, del tema de, de la regulación de almacenamiento estratégico, nos hemos preocupado mucho eh, por asegurar el abastecimiento de las zonas que atendemos. Eh, duplicamos nuestra capacidad de almacenamiento en Norte de Santander, que eso para efectos prácticos para el mercado del, nor del Norte de Santander implicó 25% más de capacidad de almacenamiento robustecimos el almacenamiento del departamento de La Guajira, que nuevamente implica un 20% más de, para todo el mercado del departamento. Eh, lo mismo hicimos con los departamentos de Cauca y Nariño, en donde le estamos apostando a aquellos departamentos que vemos con mayor criticidad en su abastecimiento y que tenemos nuestros distribuidores minoristas ahí que tengan una confiabilidad en el suministro, mientras en paralelo se da la discusión de tipo normativo que ya mencioné. Eh, el distribuidor mayorista de alguna manera, como lo mencionó incluso mi colega de, de Terpel hace un rato, pues tiene una responsabilidad muy importante en acompañar a los minoristas en esa diversificación de su oferta. Y eso es un tema en el que conjugamos todos los distribuidores y estamos justamente ayudando a nuestra red de estaciones de servicio a tener una oferta diversificada de energéticos, pero digamos, eh, no sin ser menos importante el riesgo que vemos en eso y es en la continuidad de las políticas públicas nos pasó con el gas natural vehicular, en donde gran parte de los distribuidores le apostamos al tema, junto con la cadena de gas, eh, hubo un desarrollo interesantísimo de ese, de ese combustible para los taxistas en especial, pero una vez hubo un cambio de señal regulatoria, el mercado se vino abajo, y el mercado de GNB fue un mercado que entró en marchitamiento justamente por la falta de coherencia en normativa pública, en eh, no, normativa regulatoria, perdón y eso es fundamental, porque si le vamos a apostar a unas inversiones que de hecho las están haciendo los distribuidores minoristas y mayoristas, en tener una oferta diversificada de energética debe haber una consistencia en el largo plazo para que esos negocios tengan cierre financiero. No son inversiones menores, eh, digamos, hablando de gas natural vehicular, una inversión en una estación de servicio pasa por los mil millones de pesos para un empresario pequeño que tiene una estación de servicio, eso amerita tener un negocio a largo plazo que haga sentido, al igual que para el transportador. Y como bien lo decía Carolina, la mitad de los transportadores son lo que comúnmente llamamos el hombre camión o la persona individual. Pues si esos incentivos económicos que están ahí son solamente de acceso para empresas, transportadoras o flotas de transporte, por los tiempos que toma llegar a, a, a tener esos incentivos, pues el hombre camión no va a poder tener acceso a eso y si él no tiene acceso a eso no se va a dejar desarrollar la demanda y si no se desarrolla la demanda, el distribuidor minorista o el dueño de la estación de servicio, el empresario colombiano, pues no va a tener los incentivos tampoco para desarrollar esa oferta de infraestructura. Entonces, yo quisiera insistir en algo que Carolina dijo, aquí hay que mirar esto como un ecosistema, aquí no es yo dispongo de dinero para que simplemente cambien el carro o el vehículo, sino cómo disponemos de unos recursos que además la industria está dispuesta a participar, lo hicimos con el GNB, está demostrado, eh, pero de manera que recoja a todos los actores de la cadena para que esa oferta multienergética definitivamente esté disponible. Y para cerrar, nosotros desde Petromil particularmente le estamos apostando mucho al entendimiento y al conocimiento de nuestro cliente final. Estamos haciendo mucha inversión en el tema de tecnología, conocer los hábitos de consumo, los niveles de eficiencia y desempeño de aquellos transportadores que son fieles a nosotros. Para no quedarnos únicamente en consolidarles una factura y mandarles una factura consolidada, sino agregarles valor desde el punto de vista de información para que ellos con esa factura consolidada, que al final es un papel que le llega a final de mes con su factura de consumo, realmente le halla en valor a cómo yo ayudo a mi conductora que consuma menos o cómo yo identifico esos vehículos que tienen una eh, tecnología obsoleta y tener unos eh, fundamentos básicos para hacer un caso de negocio y poder sí sustentar un cambio en tecnología. Vale, bueno, no, ya damos por terminado este panel. Muchas gracias a... A cada uno de nuestros panelistas, realmente ha sido muy interesante su aporte a esta discusión. La transición energética en transporte es, es la transición desde el consumo, desde la demanda, pero como hemos visto hay unos desaf desafíos grandes, importantes para materializar esa diversificación, para materializar esa modernización del parque automotor, para desarrollar nuevas tecnologías y nueva infraestructura. Bueno, muchas gracias a todos ustedes.